Gran tacote. ¿Qué te cabe todo eso? Muy grande, ¿o? más como maíz. Ah, exacto. Como el. Ay, ah, chulada. Sí. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos justamente en la aurora Un paraíso de gastronomía mexicana Aquí en Puerto Vallarta <risa> sí, aquí, donde vivimos Aquí pueden encontrar tacos, tortas, todo, arrieros Mario. Muchos no conocen al arriero Exacto. como nano Como a qué se te afigura la palabra? ¿no? Más o menos como un animal Arriero, ahí en El Salvador creo que le podríamos entender como un peligüey oh, okay. Fíjate que en muchas partes el arriero, esa palabra le llaman a la persona que arrea Ya sea lo que tú dices, los güeyes o las ovejas pero el que los arrea Como un pastor Ajá, un exacto pastor, Como un pastor El que va arriendo A, la, a las ovejas ay, ay, ay, ay. Pero aquí el arriero Es diferente Explícale Mario Más o menos Para que se vaya dando bueno, una idea Ahorita aquí, lo va a ver Aquí modos. el arriero Es como un mega taco Le echan muy queso okay. Frijoles Carne Ahí Tú está. puedes elegir le echan Es como un taco en grande Ajá, Compartido claro. con mucha carne Ajá. Claro Incluso te vamos a llevar A que lo pruebes Porque es algo Que tú no probaste Otra vez que has venido No, pues sí Y luego pues es algo único De México, nano Creo que ya lo has probado, pero no sabes qué es. En esta colonia se encuentran bastantes puestos así, de lo que es venta de comida callejera. Ah, Ajá, sí, Exacto. Aquí cuando... Pero aquí es lo más rico de todo Vallarta. Sí. Esto es lo más... Ajá, y lo más económico a su precio adecuado. Sí, aquí ah. es más barato que un restaurante fácil. Ajá, exacto. Ah, exacto. Okay, lo que pasa es okay. que yo, como cuando vengo a México prácticamente, todo el tiempo lo vengo a comer tacos. Y hace hambre, ¿verdad, nano? Sí, es ya nos roje la tripa. Aquí es de que hay mucha, mucho es salsa. de esto, salsa. Muchas salsas. Incluso sí. esas. Es, son nopales. Son nopales. ¿Has probado los nopales? No, ¿No ah, los pues conoces. Este ¿Es nopal, ese es el nopal. Ah, no, eso nunca ¿No lo probado. conoces? ¿Nunca los has probado? Fíjate Yo que has venido aquí, muchas veces. No Qué raro ah, pues que no lo hayas probado. Lo pruebas, ¿eh? Ah, exacto. Probado. Le, le puedes echar a tu arriero. Y sabe rico. Es lo que le digo, que lo que me encanta, que uno lo puede preparar como uno quiere. Ah, exacto. I like Cuando te vayas de México, te vas a poner a dieta. Ey, ¿eh? Estoy bien gordo, Ay, loco. Ah, mira <risa> tu agua, <risa> nano. Tu agua. ¿De qué es? De tamarindo. Sí, de ah, tamarindo. Qué chulada. Qué rico, okay. está. No <risa> sea, si Entonces, tamarindo. ¿sí te vas a poner a dieta cuando llegues allá a tu país de El Salvador. Voy a poner a dieta, me voy a poner a rebajar estas verduras. Fíjate que esta vez no hemos comido tanto taco. ¿eh? No, no hemos comido tanto taco. Bueno, hemos no. comido comida más casera, Pero también hemos comido. Bueno, bonito. sí. Sí, o? hemos <risa> comido bonita, <risa> la neta. No, no puede unos rimeros así de tortilla. Son como una. Dos kilos, un kilo. ¿30, 40 tortillas? Ver, no mira, sé, güey, la neta no sé. Bueno, sí de harina, miren te conozcan los, ¿cómo se llama? Arriero, arriero, conozcan los arrieros. más que ese trae tortillas de harina, ajá, es algo. es de maíz, es como una quesada. Ah, para porque porque mira, das de cuenta que cuando tú te lo comes todo completo, siempre caen cosas porque está más... tiene bastante carne, bastante de todo y con eso al último ya tú lo recoges como que si fueran nachos con lo que sobra. Sí, exacto. ¿Cómo se prepara? Pues lo que tú quieras. No, más que no sé cuál de salsas en Chile. no ustedes? Yo lo probaré. Lo que siempre debe de llevar es aguacate, el aguacate nano, bien. el guacamole, bueno, no más que no sé ¿sí si te gusta mucho el aguacate, sí le encanta, así el que le sí, voy para a echar para, como para que no paro cardíaco. No he <ríe> le voy a echar como yo le echara Mira, mira, ah ya, otro, ya salió el otro. Es el de maíz. Uy, la que sí, son rápidos. Esa es con tortilla de maíz y si te fijas es más gordita. ¿Guacamole? Échale, y le voy a echar nopal. poquito nopal para que tú lo pruebes ¿Sí? en nopal. Ay. Ese nomás aquí, mira, sí, en no. la primera mordida. Y ya ese igual con puro guacamole. Es que fíjate, Mario, no ocupa tanta preparación, un arriero. No, igual pues tú qué. si le gusta echar chile, si le gusta echar rábano y pepino. Eso ya es a tu gusto. Es que... De todos modos va a probar de los dos, porque uno es de harina y otro es de maíz. Yo este lo voy a probar. Si ¿Sí gustas, dale. Dos, dale a los dos. ¿Ah? De todos modos le vas a probar a los dos. Dale una mordida. Es un tacote. Es un tacote, pero no es tacote, ¿eh, nano, porque tiene queso, el arriero. Es un ah. punto también que les quería decir. Si sí te cabe todo eso, nano. Muy grande, vos. no sé cómo la disfruta. Eso es de harina. A mí, a mí en lo particular me gusta la tortilla de harina. Pero yo sé que a ti te gusta más la de maíz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están chiloso o qué? No. ¿Y por qué le pasó caliente? ¿Está caliente? Solo que tiene mucho de esto y es muy ligoso. Ay, ¡Ay, no, par. Por eso no le echa toda. Tiene, <risa> tiene como babita. Ajá, Vamos es como babita es muy, es muy ligoso el nopal ¿no? Ajá, ah, entonces allá en El Salvador Ustedes le llaman ligoso cuando está con mucha babita Ajá Órale está muy liso Guau, wow, no sabía ¿Pero qué tal te pareció? Está no, rico, pero Vamos tiene... a probar ¿Qué pruebes es A ver, a ver pruébalo Está bien es rico, tiene nomás sabor No, más que no traiga nopal no, Este no trae nopal No, ese no trae nopal Es de maíz, es diferente A ver, date Uy, Yo siento, yo, yo acá siento acá. que a nana le va a gustar más la de maíz Yo también siento Porque, sí porque lo... él come más como maíz Ajá, ah, exacto Ay, Juli el... Sí, también es similar a la tortilla de El Salvador, la del aunque a la de El Salvador más gruesa, que la hacen delgadita. Más Pero, ¿qué tal? Fijas? ¿Mejor? Sí, ¿verdad? está el sabor de la harina Ajá, Sabe más rico. Eh, Súper eh, riquísimo eh, ¿Entonces, Nano? Con con sí. maíz. Ah, pues ya dijo, iba a preguntarle Entonces, Nano, ¿cuál prefieres de estos dos? Me quedo con esta ah, este, bueno Te voy a decir? Si esto no se disfruta el saborcito Ajá. del maíz Porque es harina Ajá. Aparte de eso, de que se le sienta más sabor aquí Como cuando sí, se va comiendo Sí, Te voy cierto. a decir la, la verdad Casi la mayoría de los que piden arriero La piden de maíz Casi nadie pide de harina Porque no, okay. la harina vendría siendo como quesadilla ¿no? O sea, es un arriero, pero... Se, se combina pues Imagínate todos los ingredientes. Arriero, arriero, arriero. Ajá, no, arriero. Cuando venga Jenny, me juega Le quiero. Ah, sí. Quiero traerla. Vamos a venir aquí. Lo que te quería preguntar, ¿allá en El Salvador no existe esta máquina? Esa para hacer tortilla. No, allá pura mano lo han ah, ¡Wow! Allá pura mano se pone a redondearla. Ah, ok. O tienen un molde que no es así, sino que es una más chiquita y cabalito que va a la tortilla. Más gordita pues. Tiene el molde Es más redondito. Chiquito, chiquito, Órale. Y ahora sí, a comerlas, nano. A disfrutar de estas ricas. Rica, rica, ricas. Ricas. Iba a decir que No, <risa> ricos arrieros, Mario. <risa> Mm. No, mira, lo que sí que puede echarle mucha sal de Nomás que nosotros realmente no comemos picoso La verdad no comemos picoso Creo que vamos a decepcionar a mexicano mexicanos, Mario Pero perdónenos, no, no nos gusta sufrir cuando comemos Lo que me gusta de aquí Que tú puedes encontrar un arriero desde temprano ¿eh? Sí, fíjate, abren temprano Fíjate, ah, yo pensaba bebé. que los... Ojalá, no, no, yo te la sabes preparar mejor que ningún mexicano. Te gusta el rabano a ti? ¿Sí? sí, me encanta. Mira, ¿Sí? es un chingo chile, porque no pica. Piense, para eso es la tostada. Para todo esto que sobra, ¿a qué se echa? Sí, sí. sí, Para eso es, realmente. Porque siempre se tiene que caer algo. Siempre sobra en el plato. A Mario le gusta la doradita. Ah no, no, la no, no. No, no, no, no Fíjate Mario Tanto lugar que hay y comimos parados Es que ya, ya es la costumbre Es la costumbre, fíjate hasta Nano no, ya come parado Ya come como nosotros Mario parado. Sí, es que yo siento que te cae más comida Cuando estás parado y cuando sí. estás sentado Un poquito te llena, todo se llena muy rápido Consejo Mario, para si vienen a México Coman parados, parado. para que les entre más Y coman más gastronomía mexicana claro, Te voy a decir algo, eh, que los, Porque ya ves que pedimos dos arrieros. Ajá. uno de heridos, uno de maíz, el de maíz yo siento que te llena más. Ah, sí, porque, porque la de la harina, harina no es muy siente, delgadita. No se siente, no se, este, se siente. te va como que se digiere bien rápido. Fíjate, Mario. Esta, esta se llena más. Sí, sí. es lo que chile, ¿no? Y fíjate, Mario, lo que les iba a decir ahorita es que la de harina según pues engorda más, pero esa llena más, Mario. Sí, la de, la de maíz llena más. Nano, si te gustaron las tostadas, ¿verdad? Va la segunda sí. tostadita. Y yo otra. Sí, es, es que, que son muy ricas. Pues, Nano, desde que probó los volcanes en los videos anteriores, ah, le vale, ha gustado le la tortilla más. tostada. Ajá. Es lo bueno, es lo chido Ya se está haciendo mexicano <risa> Y pues bien, ahora sí ya por fin nos llenamos el estómago Mario, ya por fin terminamos de Sí, mira de la panza de Nando. Oh, ya creció más. <risa> es un video que yo pienso a muchos les va a dar hambre Pero de todos modos, exacto. esperemos les haya gustado por eso Y pues Mario, recuerdales que Dejen su like, suscríbanse Activen la campanita Y por favor, vayan a seguirnos ahí a Instagram, a Facebook y A TikTok Exacto, así que ya que tenemos. nos vemos hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado A ver qué hacemos en el próximo la Exacto, nos vemos. Hasta, Hasta el siguiente. La próxima video. Y give me five.